Pero familia, ¿ustedes se acuerdan del día de ayer, noticia de última hora, que yo les dije a ustedes que era muy probable que para hoy, al ver la cantidad de gente que está en las calles exigiendo, al ver que se sumaron el transporte público, al ver que se sumaron los empleados públicos, al ver que les llegó por allá un personaje al gran país y va a contar ahora este show, que bueno, yo no sé, yo lo sigo viendo como show y me llama la atención que venga a pasar ahorita, sí que venga a pasar ahorita, que guaidocito dice, lanza esta nueva información, que todo está en manos del dicta Miraflores lo que pase, si se lo llevan a él o no se lo llevan a él pero qué particular, en un país donde la situación financiera, la escasez, la corrupción, que no existe corrupción, existe un saque y saque el dinero de donde el más lo puedan sacar. En un país donde han pasado 23 años y el chavismo, la administración actual, que está sorprendida porque no encuentran 3 mil millones. Escúchenme. Destinó más de 316 mil millones para obras que nunca se construyeron, que nunca se hicieron. Pero ya va. Están sorprendidos con la Corp de hoy. Y sus testas tienen casas, terrenos. Esta es la hora y este otro señor de Michael Moreno no aparece. Pero qué particular que hoy, iniciando la semana, Guaidocito. Salga con este cuento. Sí, sí, sí. Porque según él, eh, se puede repetir una historia. Según este señor, dice que en una entrevista recientemente a un medio, el político venezolano Juancito Guaidó, precandidato de las presidenciales de Voluntad Popular, se refirió una vez más a la supuesta, supuesta orden. Yo les digo... Estos cuentos tienen ya tiempo, en Guaidó se creyó, yo creí en Guaidó, de verdad que sí. Cuando salió yo soñé el sueño de todos los venezolanos, pero ahora con este cuento fantástico, no que sí, no que no. Ellos, no sé, siento que se llaman, se comunican, mire, voy a decir esto como para distraer de la verdadera situación del país, de que no se den cuenta de la cantidad de profesores que salieron, de empleados públicos que salieron, o para que no se den cuenta de la realidad de lo que está aconteciendo. Sobre todo esto, el dicta de Miraflores, que va a ir por él, lo que sé es, dice Guaidocito, básicamente que la orden que se le va a dar a él está en manos del dicta Miraflores de Tarek William Saab como sabemos la justicia se encuentra eh, apoderada por el régimen del dicta expresó de esto recordó que el madurismo está presentando ante la CPI además señaló que de esta orden hacia él hay recientes jamen públicas principalmente por parte del régimen de Jorge y de Delcy y que usarían a su mano derecha Tarek William Saab para, para hacerlo ¿no? dijo que a su juicio la orden estaría una vez más en manos del régimen desde el 2019 están haciendo esto sin embargo pues debido a los países que apoyan a Guaidocito pues no lo habían hecho pero ahorita qué excusa hay ¿Qué excusa puede haber en este momento y qué tanto pudiese pasar? Nunca hemos tomado en vano la amen de la dicta, tanto así que han pagado las directas a cierto entorno de él. Siempre valoramos cada amen porque siempre... Bueno, y el fin de Retaila que dijo Guaidocito al ver que no se ha pronunciado el dicta todavía, pero usted opine. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que sea un show? ¿O usted sí cree? ¿O no creo? ¿Cómo lo ve usted? Por eso le repito, ¿usted opine con referente a esto? Porque me parece que en vez de estar pendientes en un país donde... Existe un saque y saque del país, el dinero de cada uno de los venezolanos y estos señores la están pasando, es bueno, disfrutando, diciendo que hacen obras, presuntamente entregaron no sé cuántas casas el año pasado, con la cantidad de casas que han entregado desde el, 2020, desde, el desde hace 23 años es la cuestión con la cantidad y millonada de casas que han entregado desde hace 23 años, porque quien está gobernando hace 23 años tristemente en la dicta y la usurpación? No existiría un solo venezolano en el país, así será, sin hogar propio. Pero qué particular, todos los años sacan millones, millones de casas que construyen, ...apartamentos que construye, pero la realidad de los venezolanos es otra, por eso les digo familia, ver qué sucede, ver cómo, cómo andan las cosas y esto es noticia, esto es información, eso se los quería traer a estas horas del día, gracias por compartir, gracias por multiplicar y gracias por extender, y si estás aquí es porque quieres opinar, usted opine. la frase del momento, la frase del día es una sola, y es, no hay nada en este mundo que nos pueda detener más que nuestra conciencia, nuestra mente, más que nosotros mismos, cada día que me miro en el espejo sé que soy capaz de hacerlo, de alcanzarlo, de lograr ese sueño, hoy nada me detendrá, porque hoy sé que fui llamado para hacer grandes cosas, y esas cosas grandes que fui llamado para hacer me están esperando, no dejaré pasar más tiempo, no dejaré pasar la vida solamente esperando. Es momento de actuar, es momento de hacer, y es el mejor momento para empezar a brillar y a vivir, porque hoy es tu día, hoy es nuestro día, y hoy realmente estamos dispuestos y debemos salir a alcanzar las metas y los sueños. Gracias por compartir, gracias por multiplicar y gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Y si estás aquí, como siempre te digo, me ayudas mucho dejándome un buen comentario y suscribiéndote. Un abrazo y hasta una próxima.